Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, siempre y haciendo cosas diferentes. Eh, lo que hoy os voy a presentar, seguro, estoy seguro que no lo he visto en ningún canal cripto. Eh, porque yo estoy muy loco, más que otra cosa. Y porque creo que hay cosas que sí que valen la pena. Sí que valen la pena, así que... Mmm, también estoy seguro y... ...pongo la mano en el fuego y no me quemo... ...que el proyecto que hoy os voy a presentar... ...es el mejor proyecto... ...el mejor proyecto con mucha diferencia... ...en el que puedes... Eh, ...participar... ...de forma activa... ...en el que puedes ver un resultado... ...y en el que puedes... ...sentirte orgulloso de... ...participar... ...bien... Eh, ...siempre nos quejamos, ¿no?... ...siempre nos quejamos de que si... Eh, ...¿quién va a pagar nuestras pensiones?... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder cobrar cuando sean mayores? Y no encontramos la solución. La solución, evidentemente, está ahí. Está ahí. Y es invertir en vida. Pero, claro, eh, yo hace unos años participé con el juez Calatayud, Emilio Calatayud. Imagino que lo conoceréis. Con el eh, hermano mayor, el original, original, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues estuvo también señor Urra, el defensor del menor, etcétera, etcétera. Y estuvimos haciendo unos eventos de el pacto por el menor algo que pues el, bueno el juez Calatayud siempre quería y bueno pues nos lanzamos ahí al charco a, pues de forma totalmente altruista no así vamos a organizar esto vamos a ver qué tal y cuando llamábamos a las puertas de las, de las instituciones eh, bueno pues Colaboraron algunos, pues Pastas Gallo colaboró con enviar no sé cuánta pasta donada a, a, a colegios de niños que no tenían que no tenían recursos, eh, a los almacenes de alimentos para, para niños desfavorecidos. Eh, bueno, pues conseguimos el vino para el acto, pues todas estas cosas, pequeñas cosas. Pero, pero ya está, ya está. O sea, no conseguimos absolutamente nada más. No conseguimos nada más. Y nos dijeron porque, A ver, además el juez Emilio Calatayo fue muy sincero, ¿no? y Javier Urra también eh, los jóvenes, los niños no dan dinero invertirán en ellos cuando tengan 18 años mientras tanto no, por eso seguimos con una ley del menor con la que seguimos por eso seguimos con una desprotección infantil brutal eh, etcétera, etcétera, etcétera en vez de invertir en ellos, que son el futuro son el futuro de verdad entonces, bueno, ¿por qué os digo todo esto? Porque siempre decimos, ¡ay, Dios mío! Dios mío, que no tenemos población, que la pirámide se invierte. Pues bueno, vamos a ver si intentamos poner nuestro granito de arena para darle la vuelta a eso. Y además, bueno, vamos a, a, a ver primero la entrevista con la CEO de este proyecto y después vamos a las conclusiones. Adelante la entrevista. Bueno, pues chicos, chicas, os presento a la directora, a la gerente, a la CEO de eh, este, este proyecto en el cual nos vamos a meter, que va a ser el de ser tíos, tías, primos, yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Cada uno que se ponga un título, pero eso está muy bien, pero eh, nada más bonito que invertir en vida, ¿no? Entonces, os presento a Emma. Muy buenos días, Emma. Muy buenos días a todos. Bueno, pues eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuándo comenzó esta aventura de querer ser mamá? Pues mira, eh, la aventura de querer ser mamá empezó hace muchos años, pero el año pasado fue cuando ya, después de una ruptura, pues decidí aventurarme eh, en la aventura de ser mamá soltera. Y, o sea, que más valiente todavía. Sí, o más loca una de dos. Las... Ah, oye, pero al final decir, es que en este mundo loco traer una vida ya, pues es que nos hace falta a todos. Al final sí. es, es para lo que estamos aquí, nadie se lo olvide. No, y cuando lo sientes así, pues ya está, pues vas pues a por todas de la manera. Maravilloso. Y ya está, y pues empecé con las pruebas médicas. Mm, claro, yo muy ilusionada y sin pensar que algo podría ir mal. ¿Y qué y... pasó? ¿Qué pasó por ahí? Cuéntanos que hay algo ahí que. Sí, Porque ahora claro, todo el mundo del... se pregunta: bueno, es que al final ser madre y soltera es fácil. Una mujer guapa, joven, tal, pues, oye, esto es muy sencillo. Y no ah, sencillo. Luego resulta que, que nos pasa a muchos hombres, ¿no? Pues, o sea, tú, tú, aquí hay algo que no funciona tan bien. Pues, cuéntanos. Sí, pues que resulta que en la analítica, pues, salió que apenas tengo reserva bárica. Uh -huh. En aquellos momentos tenía 36 años y estaba muy, muy por debajo de, de lo normal para mi edad tan por debajo que me sería prácticamente imposible quedarme embarazada. De Poder forma fecundar, nada. imposible, ¿no? Y te dieron una solución, ¿no? Que es lo bueno claro. que tiene la modernidad, esta tecnología sí. que, que tanto decimos mucho, ¿no? La tecnología, la tecnología. Bueno, pues hay, hay una solución. Te dan una solución que al final, pues después de unos días de asimilación de la noticia tal y cual, pues la, la, la recibes con ilusión porque... Porque al final te ayuda a cumplir tu sueño, ¿no? Y la solución es eh, hacerlo con donantes, donantes de óvulo Ajá. y lógicamente donantes de enferma. Entonces, pues supuestamente mmm, es, es como más probabilidad de, de, de éxito hay porque normalmente los donantes son jóvenes, porque esos donantes pues, están analizados, eh, libres de, de temas genéticos y demás. Entonces esa es mi solución, un problema eh, que no me lo cubre la seguridad social. Pero bueno, o sea, estamos en un país que necesita vida y no te lo cubre la seguridad social. Sí, es muy surrealista. Increíble. No me lo cubre la seguridad social porque no tengo una cosa que se llama X frágil, que es un problema de un cromosoma y que el niño vendría mal. Ajá. Entonces por no tener eso no me lo cubren y por no haber padecido una quimioterapia o una radioterapia o algo así. Ah, O sea, que si tu niño, si tu niño tuviese un problema que va a venir mal, sí te lo haría la seguridad social. Esa es. Te es que estoy es flipando. Es... O sea, que si tú si tú vas a traer un bebé sano al, al mundo, no te lo cubren. Efect sí, es que es una cosa muy rara. O sea, si tengo la X frágil, sí me lo cubren con un donante, pero como no tengo la X frágil, pues, pues ya está. Pues, oh... Ellos lo que hicieron fue derivarme a inseminación. Sí. Con menos de un 5% de probabilidad de éxito. Y eso es hormonarte hasta arriba, eh, hacerte ilusiones ya. y a nivel psicológico, machacarte. Hecho polvo, Pero, claro. Es que... Entonces ellos te hacen eso para que te calle y para que no digas que no te cubren nada. Claro. Y ya está. Pero. Pero Ama tenemos estar... un tratamiento por privado, ¿no? Que podemos aquí invertir. Sí. Eh... A ver, CEO de la empresa, cuéntanos qué, qué tratamiento tenemos, que nos van a hacer, qué. Pues después de ir a muchísimas consultas, pues ya me decanté por una y, y ya está. Y ellos lo que hacen es, ellos tienen un banco de, de óvulos congelados Ajá. y, y de esperma, lógicamente, porque antes se hacía en eh, fresco, antes se usaban óvulos frescos, pero ahora con el tema COVID y demás, mm. pues, pues no porque arriesga, es arriesgar mucho el, el dinero y, claro. y es un proceso bastante caro como para estar arriesgando. Entonces. Eh, ellos tirando un banco de donante de óvulos y, y ya está, y lo fecundan fuera y para adentro y, y, y, a, y a espera a que cuaje bueno, la cosa bebé probeta y para adentro y vamos a ser, yo quiero ser tío de un bebé probeta entonces cuánto nos cuesta estamos a hacer una compra conjunta, vale y como digo yo vamos a hacer una inversión conjunta en un bebé que oye pensarlo bien tener en cuenta que vamos a traer al mundo una vida Punto número uno. Segundo, que esa vida va a crecer, se va a educar y demás. Y tercero, luego va a pagar impuestos y va a pagar nuestra jubilación, así que hoy hay que apoyarlo, ¿vale? Porque siempre se está quejando todo el mundo. No, no, a ver, que no hay niños, ¿quién va a pagar nuestra jubilación? Pues oye, ahora tienes la oportunidad de demostrar que quieres cumplir con eso, ¿no? Pues venga, porque hay muchos que estáis ahí detrás que no sois papás ni mamás, así que oye, pues ya podéis empezar a ser tíos, tías... Y además, yo sé que hay muchos que estáis en dietas que no queréis serlo, pues oye, tenéis una forma de serlo. Ahí, vamos, en vez de en vez de apadrina un vete tú a saber qué, pues ya sabes a quién vas a apadrinar aquí, lo tienes claro, al bebé de Emma, ¿vale? Y, y, y tenemos un crowdfunding por ahí, ¿no? Que tenemos un objetivo por sí. ahí de 5.000 pavetes, que hay que tenemos que cumplirlo, chicos, chicas, o sea, 5.000 pavos, bueno, es menos de 5.000 en realidad. Sí, eh, porque ya hay parte cubierto, también. ¿no? Entonces, eh, joder, si, si cubrimos eso que entre todos es nada, 50, pavos de 100 de nosotros, el resto se queda fuera. Bueno, si su a ver, vamos a poner dos opciones, ¿vale? Una, la del crowdfunding y dos, os voy a poner una cuenta por aquí debajo de Twitter, de USDT. ¿Para qué? Para que luego ese, ese, ese dinero se pase al crowdfunding o se le pase directamente a Emma. Porque, a ver, traer un bebé, si sobra algo, ¿vale? Traer un bebé también te, hey, hay que comprarle pañales. En vez de mandarle luego 20.000 cestitas que le mandemos todos, eh, pues, oye, pues, si, si puedes comprar los pañales directamente, no se llena la casa de cestas, ¿no? Digo yo. Sí, la crianza sola, pues también es más complicadilla. Lleva pero lo bueno. suyo. Sí. Bueno, pero bueno, hay mucha bueno. ilusión y muchas ganas, sobre todo. Eso muchísimo. es lo importante. Y que sí, me parece fantástico, me parece maravilloso. Y yo creo que toda la comunidad lo vamos a cubrir. Vamos, más que de sobra. Vamos a a ver si vienes gemelo. Ya flipas. No, gemelo no. No, no. <risa> <risa> Ostras, <risa> como el anuncio antiguo de la tarjeta Citibank. ¡Pum! ¡Hala! ¡A liar la a parda! Gemelo yo sola, imagínate. O tenéis vale. que venir a para echar una mano, vamos. Lo que haga falta, si aquí nos vamos turnando, somos muchos tíos, vamos a estar aquí unos cuantos. ¿Y cuántas? Porque hay tías, un montón de tías por ahí, parece. Porque siempre dicen, no, es que las criptomonedas son las inversiones, no hay mujeres, tal, una leche. Hay un montón de mujeres, que yo, yo alucino cada día y más, además, en el canal. Así que, a ver, si somos casi 15.000, pues oye, eh... <ríe> todos los días, todos los días como mínimo, nos ven dos o 3.000. Pues venga, pues habrá que hacer algo. Así que... Vale, eh, y luego tenemos tenemos ¿cuántos intentos? Tenemos un intento eh, que son esos 5.000 euros y luego si... Y luego tenemos ahí... Pagar euros más para... Ese extra, ¿no? Vale, pues ya sabéis, chicos y chicas, que tenemos que cubrir el extra. No vale solamente con llegar a lo justito. Vamos a intentar ahí por si acaso. Y si no hace falta, fantástico, pues para pañales, para potitos, para biberones, para... <ríe> para decir para cuando hay que salir corriendo al médico que esas noches que nos dan que se nos queda así ¿Eh? además fijaros es que Emma es profe de inglés de, de niños ella trabaja con niños entonces su pasión no son los es niños mi yo mis niños tienen los de mi clase tienen ahora tres añitos y, y vamos es que estudié educación infantil que lo estudié lo estudié ya de grande con empecé tarde y ellos son mi motor claro Y además te recuerda que, es que es importante que es profe, pero no es funcionaria. Es decir, no, te vas, te pides un crédito, te busca la vida. No, no, es que claro, es profe y, y no está la cosa como, como si fueras un profe que tiene ya su plaza, su sitio, su tal. y La cosa cambia mucho. Y más sí, ahora es que sí. van a subir los tipos de interés, los bancos van a estar cerrando más. Y lo que necesitamos es eh, oportunidades a la vida, hay que darle oportunidades, sí o sí. Pues sí. Muy bien. Es. Genial, Emma, pues bueno, eh, vamos a estar en contacto continuo, vamos a ir viendo eh, cada día cómo, a ver si hacemos crecer bien el crowdfunding, yo estoy con, convencido de que sí, y, y bueno, pues a, a, ver, a ver si bajo yo por esos lares y nos hacemos un vídeo que ya cuando tengamos un bebé en las manos, ahí, pues sí, importante, sí, es de... mm. estoy seguro de que sí, que la gente va, va a hacer lo correcto, va a hacer lo que tiene que hacer, y bueno, pues a partir de ahí ya os acabamos de presentar el, por eso es el título así, el proyecto más bonito en el que puedas participar es este, no hay otro mejor, no existe otro mejor. Por mucho beneficio. Además, el qué beneficios Preguntáis, qué beneficio tengo yo eh, si invierto en este proyecto. Pues joder, primero tienes a alguien que va a pagar un futuro tu pensión, va a pagar impuestos. Segundo, vas a ser tío. Ese título, ese título de tengo un tío, un tío Keno, tengo un tío Pili, una tía Pili, tengo una tía Marimar, tengo un tío José, joder, ese, ese, qué mejor. O sea, vamos a batir el récord de tíos. Y de tías. Claro, así es, eso se trata. Dice, tú cuántos tías tienes y yo tengo 200. Dice, como venga <risa> mi tío y mi primo, a, vas a meterte tú conmigo en el cole. Una leche. Claro que sí. Genial, Emma. Pues lo he dicho, estamos en contacto y bueno, pues gracias. vamos viendo cómo evoluciona todo. Mucha suerte sí, y desde aquí te vamos gracias. a estar apoyando de forma continua. Os voy a estar metiendo en la llaga todos los días. Muchas gracias a todos. Gracias, Emma, no. por darnos también la oportunidad de hacer esto, que también es bonito. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. Bien, bueno, pues ya habéis visto. Enma lo que quiere ser es mamá. Es traer una vida al mundo. Eh, pues como ha dicho en la entrevista, ¿no? Joder, qué valiente, ¿no? Con la que está cayendo y trae una vida al mundo. Pues sí, pues sí, claro. Evidentemente, es que es realmente eh, animales fantásticos y no fantásticos, racionales e irracionales. Nos, nosotros creo que estamos en la más de los irracionales. Estamos aquí para eso, ¿eh? Para perpetuar especies, no estamos para otra cosa. Bueno, nos han, nos han convencido de que estamos aquí para otra cosa y para ser esclavos eh, anteriormente de las, de las religiones, ahora de los estados y de las grandes corporaciones, pero realmente es para lo que estamos, no nos confundamos. Eh, pues bueno, tenemos todos la posibilidad de invertir, de invertir en, en algo, en un proyecto que yo creo que es fantástico y... Yo soy el primero que he invertido. Vamos a ver dos formas eh, de aportar, de, oye, de colaborar en algo que es fantástico. Yo voy a ser tío y cuando pueda eh, me haré el viajecito para hacerme, pues eso, una fotito con Emma, pero lo quiero con. Cuando esté el mochuelo ahí, o la mochuela, ¿vale? Entonces eh, estaré ahí, vamos, seguro. Seguro. Eh, vamos a ver por aquí, creo que está aquí. ¿Vale? Aquí tenemos por un lado el GoFundMe, ¿vale? Ya hay 810 pavetes, de bueno, pues que en este tiempo que he ido poco a poco consiguiendo. Eh, es, claro, es, es poca leche porque, claro, no tiene ninguna repercusión. ya le he dicho, oye, Emma, creo que es buena idea también que te hagas un canal, eh, que vayas compartiendo la experiencia, porque yo creo que puedes ayudar también a muchas mujeres, oye, que, que tienen algo parecido a lo que te pasa a ti, y, y ver que ese proceso eh, puede tener éxito. Claro que sí. Entonces, bueno. Eh, tenemos por un lado eh, que os dejaré el link de GoFundMe para que podáis donar eh, con tarjeta de crédito con Paypal eh, directamente. Ya hay 810 pavetes, con lo cual nuestro objetivo está ahí un poco, es más o menos unos 4.000. Si llegamos a un poquito más, mejor, porque ya habéis visto que hace falta eh, 1.000 euros más, por si acaso hay que repetir el intento, que parece ser que es mm, lo normal es que a la primera cuaje, como ya el cuaje, eh, y tengamos ya bichín ahí, bichín, y... Eh, también eh, he puesto una cuenta, porque yo sé que hay gente que de fuera de, de España o de aquí, que bueno pues no quiere poner una tarjeta de crédito, no quiere hacer nada, y sin embargo, sí puede mandar unos títer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí ¡pam! Eh, he abierto habilitado dentro de Kraken una, un wallet para títer en TRC20. Eh, yo ya he metido lo que, lo que de momento he empezado a, a, a aportar. Y eh, bueno, pues aquí iremos sumando y luego lo llevaremos, o bien depende de lo que sea más factible o mejor para ella, ¿vale? O se lo mandamos por una transferencia bancaria o lo metemos aquí en, en GoFund y eh, aquí en GoFund y lo ponemos aquí CryptoSharks y la aportación eh, completa final. Os pido ayuda, os pido ayuda porque yo creo que sí que vale la pena. Da igual que sean 5, que sean 10, que sean 20, que sean 30. Eh, tenemos que llegar a, a ese número. Eh, cuando llegue el final de la campaña os lo iré recordando cada día, eh, porque creo que es algo que sí que vale la pena. Eh, vamos a ir viendo cómo crece esto y cómo crece la otra wallet para eh, intentar, pues eso... Eh, que, oye, que sobra algo, pues lo que hemos dicho en la entrevista, ¿no? Hacen falta luego pañales, hacen falta potitos, hace falta mil cosas. Y si vamos a ser tíos y tías, pues yo creo que, o primos y primas también, pues, eh, pues es un poquitito, es, es, es, es pues solamente el inicio, ¿no? Porque eh, como digo yo, Emma, y como dice ella, también tiene muchos cataplines para trabajar, para hacer lo que haga falta. Eh, ella es profe, por desgracia, ha tenido que estar de baja un tiempo, pero está ahí a la carga, a machete. Así que vamos a, a echarla a ese cable que creo que hace falta. Y creo que, vuelvo a repetir, no hay mejor proyecto en el que podamos invertir. Os lo estaré machacando cada día. Espero que la comunidad responda como yo creo que puede responder. Porque 5.000 euros no es nada. Es una aportación de 50 euros de 100 personas. Estáis ahí. Yo creo que sí que estáis ahí, que se puede hacer rapidísimo, rapidísimo. ¡Que tengamos un sobrino o una sobrina! Y si vienen gemelos, le pasamos la visa Citibank. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cosas de estas y futuras que vendrán, que os van a ser muy, muy beneficiosas, guardar BNBs y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!